Dedicado a José, a Frankie, a Pepe. A, a Pepe, a ti, a Carlos, a aquellos que están allá detrás. Y dice así, Pepe, son para ti, para Franco Valencia. Solán, Catalina, de pie Prepara bando Para brindar con los negros pies, el mundo! Ellos están alborotados Y quieren bailar La rumba y el guay. Guri guri yo te digo yo no sé. Te damos las gracias de parte de mi tierrita puertorriqueña. Gracias Colombia. Gracias. Que Dios los Eso, que nosotros tenemos aquí esta noche queremos decir una cosa muy grande y eso de todo nuestro corazón a veces si a uno se le pasa pero queremos que viva la paz y la paz que se haga en Colombia paz. Rolo, lo, lo, vamos a tocar Lo, vamos a tocar Señor Gracias Cali, Colombia, todo el mundo.